Señoras, señores, muy buenos días. Queremos en principio agradecerles la presencia en este acto de inauguración del nuevo local de la Delegación Sunchales de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Hace unos años atrás y en colaboración con la Municipalidad de la Ciudad. La Defensoría estableció una delegación en la que los ciudadanos de la región pueden ejercer sus derechos y acceder a los servicios que presta la Defensoría del Pueblo. Hoy, la Defensoría refuerza su presencia en esta ciudad con un local más amplio para que sus nuevos integrantes puedan dar una atención adecuada a los requerimientos de estos tiempos. Se encuentran presentes el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Gen el Intendente de la Ciudad, Gonzalo Toselli, el Senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Concejales, Representantes de las comisiones vecinales de nuestra ciudad, Autoridades del Gabinete Municipal, Representantes del Consejo de Mentores, Representantes de instituciones de la ciudad, Medios de Difusión, Vecinas y Vecinos. A continuación, vamos a escuchar las palabras del Intendente Municipal, Doctor Gonzalo Toselli. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, a pesar del frío. Pero bueno, acá estoy mejor porque me da el sol, así que me voy a quedar un rato. Lo voy a, lo voy a estirar todo lo que pueda. No, bueno, en realidad este, estamos muy contentos, estamos felices por el momento que estamos transitando y celebro que nos, nos hayamos permitido encontrarnos y darle cierta formalidad a este acto porque me parece importante también destacar estas acciones que, que no son tan sencillas de, de construir no es cierto por ejemplo eh, tenemos un antecedente muy importante que es el 10 de julio de 2018 cuando, cuando comenzamos con, con la subsede de, de la Defensoría del Pueblo en Sunchales solo que en otro espacio y desde ahí se fue consolidando eh, este espacio tan importante para la, la comunidad de Sunchales, porque Defensoría del Pueblo es un organismo excepcional, es un organismo del Estado, ¿no es cierto? No, no del gobierno, sino que es un organismo del Estado que lo que hace es justamente controlar al gobierno, controlar al poder ejecutivo. De ahí la entidad, la importancia que tiene este organismo, que tiene como misión fundamental ni más ni menos que garantizar nuestros derechos fundamentales. Eh, es transparente, democrático, independiente, autónomo en cuanto a lo funcional, lo administrativo. Eh, entonces, eh, la verdad que su, su creación eh, en su momento eh, ha sido una iniciativa muy importante y sin dudas, seguramente Jorge tiene mucha más precisión al respecto, pero ha contribuido a resolver miles y miles de situaciones a través de esa resolución de esos problemas garantizar derechos a través de esa resolución de problemas hasta yo diría en algunos casos eh, salvar vidas ¿no? entonces es muy muy importante su presencia en nuestra comunidad de ahí que hicimos todos los esfuerzos posibles como para mejorar para seguir avanzando en esta construcción conjunta con Defensoría del Pueblo y, y ahora tenemos este nuevo espacio, estratégicamente ubicado, como, como lo sabemos los locales, eh, más accesible, para que el servicio se pueda brindar plenamente y para que todas aquellas personas de esta comunidad que sientan que está siendo vulnerado un derecho puedan acudir acá. Más allá de que hay otros, me otros medios, otras sea, formas de acudir, la presencialidad es muy importante. Y aquí vamos a tener un equipo eh, absolutamente preparado. Eh, y Además de, su forma de la formación de cada una de las personas que van a estar aquí recibiendo a los ciudadanos y ciudadanas de Sunchales, está su, su compromiso, eh, su, su modo de ser, que no tenemos ninguna duda que es absolutamente empático y que nos van a acompañar en todo lo que necesitemos y ya que estoy refiriendo a personas eh, quiero decir que conozco mucho al defensor del pueblo al doctor Jorge Gel eh, lo conozco eh, por, por la trayectoria como dirigente, como funcionario pero lo conozco profundamente como persona sé que es un excelente funcionario, extraordinario profesional y una persona eh, de bien, absolutamente comprometida con los demás y, y esto se nota en el desempeño de este organismo que, como decía, de manera abstracta, eh, es excepcional, es importantísimo eh, y aporta muchísimo a la institucionalidad, pero además conducido como personas como él, sin duda que nos van a traer muchísimos beneficios eh, y quiero decir, hablando de la institucionalidad que esta presencia en este nuevo espacio de Defensoría del Pueblo suma muchísimo en ese aspecto a nuestra comunidad que está avanzando paso a paso en ese sentido la nuestra es una comunidad, lo sabemos de su importancia, no hace falta profundizar en eso pero que no tiene mucha presencia de, de organismos fuertes del Estado, ¿no? Y lo vamos haciendo paulatinamente también de la mano del senador. Tenemos un proyecto muy importante como para eh, transformar lo que es hoy el edificio del juzgado y, la, y de la comisaría en un centro cívico eh, potente que nos permita ahí no solo el funcionamiento del juzgado de circuito sino también del juzgado de, de distrito que ya ha sido aprobado y que se están tramitando las distintas cuestiones como para que empiece a funcionar saben todos ustedes que también queremos tener fiscalía y bueno eso nos va a dar una, una potencia, una fortaleza institucional que va a acompañar el resto de, de los aspectos de nuestra comunidad en los que seguimos creciendo para, para alcanzar el desarrollo. Así que por todo eso creo que tenemos motivos sobrados hoy para celebrar, para decir que es un gran día y para eh, proyectar un futuro seguramente mucho mejor, así muchas gracias Muchas gracias señor Intendente a continuación escucharemos al Senador por el Departamento de Costellanos Alcides Calvo Bueno, buenos días a todas todos bueno, señor defensor, amigo Jorge Gen, señor Intendente, señores concejales, miembros de, del gabinete, representantes de distintas instituciones, medios de comunicación. La verdad que es eh, realmente un, una gran alegría que, que, bueno, que lo que habíamos eh, planificado en su momento con, con el Defensor, con el Doctor Gen, en, en poder fortalecer y tener una mayor presencialidad de la Defensoría del Pueblo. En, en el departamento castellano y bueno, de a poco lo, lo vamos eh, concretando eh, fue una reunión que junto con su equipo de trabajo con su eficiente equipo de trabajo eh, se fue desarrollando eh, distintas, eh, en distintos encuentros y, y bueno, a través de, de lo que es la oficina móvil realmente vamos llegando a la, aquella localidad que todavía no tenían una presencia Física y activa de la Defensoría Fue frontera hace un par de días Fue esta semana la localidad O la nueva ciudad de San Vicente Y bueno eh, Lo que estaba previsto y lo que ha dicho Recién, hace minutos el señor Intendente Era darle Una mayor fuerza Una mayor eh, acción eh, a, la, a lo que era La, la delegación de la, de la ciudad de Suchales, que, que bueno, que tiene que Trabajar íntimamente a lo que es la Ciudad de Rafael, la cabecera del departamento. Y bueno, eh, creo que esto es una herramienta fundamental que, que el ciudadano la ciudadana tienen que tratar de, de utilizar en aquellos casos donde, bueno, eh, hay una no vulnerabilidad o se cree que hay una vulnerabilidad de, de sus derechos y en ese aspecto, eh, como se planteaba, no solamente con los organismos del Estado sino también como desde el punto de vista eh, de, de entidades, de instituciones, de organismos eh, que son de carácter privado, porque, bueno, lo que se abarca es muy amplio, eh, no solamente el tema de lo que es la violencia de género, de lo que son servicios, lo que es la discapacidad, lo que es la vivienda, lo que es la salud, eh, lo que es la justicia, bueno, lo estamos charlando y lo estamos monitoreando con el propio defensor, con el doctor Gen ver cuáles son aquellas herramientas o aquellas acciones que realmente necesitan tener algún ajuste para que el ciudadano y una ciudadana pueda tener la totalidad de sus derechos desde una ciudad hasta la localidad más pequeña como siempre nosotros estamos buscando que esa territorialidad y esa penalización de todas las acciones, de todas las actividades en este caso particular de este estado o de este organismo lo pueda hacer quiero agradecerle eh, la verdad que eh, es un trabajo que, que estamos desarrollando, pero que el eje fundamental, por supuesto, es del defensor. Nosotros eh, tratamos de ser el andamiaje eh, el necesario para, para gestionar, para acompañar, eh, y en eso valoro mucho el trabajo del doctor Gen y de todo su equipo de trabajo, que sin duda, conjuntamente con, con cada uno de sus municipios, localidades, en este caso particular, no tengo duda que, por su localización, por su ubicación en una avenida, va a servir muchísimo para que la gente, bueno, tenga un lugar donde poder eh, hacer su, sus inquietudes, para poder plantear sus, no solamente sus inquietudes, reclamos, sino aquellas eh, consultas que realmente muchas veces pueden agilizar nuestra tráfico. Así que, bienvenido y bueno, sabemos que tenemos también... Eh, otras localidades que tenemos que seguir fortaleciendo y que sin duda lo vamos a hacer en la próxima. Así que felicitaciones, gracias al señor al intendente, a, la, a toda la comunidad de Sunchales, porque esto forma parte del interés que se tiene que la ciudadanía y los ciudadanos en general puedan vivir como, lo, como se merecen. ¿no? Pues, con paz, en tranquilidad, pero con, también con buen militar. Gracias. Muchas gracias, senador. Muy bien, a continuación, para cerrar toda esta serie de discursos, le vamos a pedir al Defensor del Pueblo, Jorge Gen, que nos brinde sus palabras. Bueno, buenos días, ahora me tocó el solcito mío, así que este, este es mismo momento, por favor, señor Intendente. Eh, no, sí, eh, agradecer en primer lugar la presencia de... de de todos y cada uno de, de, de ustedes, al, al senador que acompaña siempre todo, todo este proceso de, de tener instituciones que protejan derechos humanos cerca de los territorios, que es donde se producen las publicaciones cotidianas. Eh, al señor intendente que, que entendió que, que la calidad institucional que tiene Sunchales se tenía que ver también reflejada en estas en estas eh, instituciones. Quiero hacer una especial mención a, a todos los que han estado trabajando en, en este lugar en la Defensoría. Siempre digo que para que podamos avanzar y dar saltos de calidad eh, tenemos que primero reconocer que ello es posible en la medida que, que otros han estado trabajando. ¿no? Eh, esto lo sabe el, el Intendente porque hemos hablado de esa tentación a creer que la historia comienza cuando uno cuando uno llega a un lugar es totalmente incierto, es irreal Esto claramente no, no, no es así eh, también hacer una especial mención a todos los hombres y mujeres de la Defensoría del Pueblo que, que acompañan este, este proceso de, de mayor cercanía eh, a la izquierda de, de ustedes van a ver la oficina, la oficina móvil, tenemos varias, hemos hace poco puesto en funcionamiento una en el norte de la, de la provincia de Santa Fe y también es una, una herramienta como para poder llegar a los a los lugares donde a veces no se llega, en las mismas ciudades a veces señor si no intendente, la gente no se acerca a determinados lugares, hay reservas culturales, hay cuestiones y además estar cerca está bueno Pero está bueno, estar cerca eh, impide, me, mejora la posibilidad de, de, de estar en contacto, tomar mejores decisiones en función de defender los, los derechos de, de, la, las, de las ciudades y de la localidades. Por eso quería hacer esa especial mención a, a todos los hombres y mujeres de la Defensoría, a los que van a ocupar eh, la, la función y la responsabilidad de ser la, la cara de, de esta Defensoría, pedirles el mayor compromiso. Eh, como nos sostenemos siempre digo que la ejemplariedad es la herramienta más fuerte para, para salir a, a defender derechos eh, porque así debe ser eh, entonces tenemos que ser nosotros los primeros en, en mostrar esa predisposición esa vocación de, de servicio en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas ¿no? es, es muy importante darnos cuenta que, que la la verdadera profundidad de lo que podamos hacer está direccionado en poner la energía en, en nosotros, en la importancia de hacer cosas por, por, por nosotros en este, en este lugar va a funcionar, pero a seguir funcionando porque tiene que ver con una continuidad una, una defensoría que tiene como principal medida y esto nos interesa que hombres y mujeres de esta, de esta ciudad lo sepan eh, proteger eh, derechos, evitar que los derechos se, se conculquen para ello vamos a contar con un sistema de un acceso remoto de manera tal de que cualquier situación que implique la vulneración de algunos derechos previstos en la, en la ley tengan ingreso automático al sistema de la defensoría del pueblo, inmediatamente forma parte de un, de un sistema eh, que, que tiene que ver con un sistema protectivo que tiene que ver con la, la, la acción que puedan llevar adelante una gran cantidad de personas en la, la Defensoría del Pueblo de la, de la provincia de, de Santa Fe primero, sabiendo, y esto es importante que cada ciudadana cada ciudadano tiene derecho por una ley que lleva más de 30 años yo no sé si usted estaba senador o no estaba en el momento de la sanción de la, de la... Todavía. todavía no de la Ley de Defensoría del, de, del Pueblo. Es una ley que lo que permite es que cada ciudadano pueda interponer una queja. Una vez que se interpone la queja, hay un expediente. Una vez que hay un expediente, eh, se designa un instructor eh, con eh, facultades de intervención concreta y puntual sobre un tema, que tienen distinta intensidad. Digo distinta intensidad porque en realidad los problemas son, para cada uno es el 100% de, del problema. Entonces, a veces aparece un problema que requiera una gestión del defensor directamente ante un ministerio o en algunos otros casos, de simplemente la sensación de un ciudadano de chale que no fue bien atendido en un sector público por una persona de, determinada. entonces es a partir de ahí que aparecen intervenciones concretas, reales y comprometidas y de, con convicción de esta Defensoría de, del Pueblo con oficios eh, y con otras, con otras herramientas que se complementan con la mediación es una, la, la mediación tiene más de 25 años, somos los pioneros como Defensoría de, del Pueblo en, en, esta, en esta herramienta de resolver pacíficamente los conflictos de entender de que hay que trabajar en forma conjunta y de que nadie tiene solamente la razón y de que, y que el, en realidad hay que saber escuchar la, la figura del Ombudsman, del defensor del pueblo tiene que ver con esa eh, herramienta que busca solucionar los conflictos así que no, no, no es un tirabomba sino es una institución que lo que busca de alguna forma es visibilizar temas pero buscar cerrarlos de, de, alguna, de alguna forma el tema mediación solo le vamos a dar una particular énfasis eh, en y vamos a trabajar junto con, con los equipos que, que al efecto pueda tener el, el municipio eh, la, la Defensoría de niños, niños y Adolescentes que funciona la Defensoría del Pueblo Eso estamos a cargo de la Defensoría del Pueblo todo lo que tenga que ver con vulneraciones de derechos de los niños van a ser atendidos acá como la, la primera línea de atención para después entrar a formar parte de todo un sistema protectivo con acciones Puntuales sobre la subsecretaría de la niñez, pero además entendiendo que debe tener eh, facultades o, o potestades anticipatorias. Esto significa eh, poder contar con datos o elementos para evitar que tal o cual cosa pase. ¿No Hace un rato en la ciudad de Santa Fe tuve una reunión con la secretaria de niñez, con gente del Ministerio de Seguridad, con gente del Ministerio Público de la Acusación con un tema que tiene que ver con la, la posibilidad de que los niñas y niños y adolescentes puedan denunciar ante la policía y que estén capacitados por, por con esto. Así como en algún momento se habló sobre la comisaría de la mujer, que, que esté gente que esté preparada con un ambiente que no sea hostil eh, y que y esté capacitado para entender que hoy ya es indiscutible que hay posibilidades eh, y que, están, que son derechos de los niños y de los adolescentes de, de hacer denuncias. Y que además esto es así, porque en realidad el problema de, de a veces tiene que ver con el círculo más cercano, donde hay una influencia psicológica sobre, sobre los niños. Bueno, tenemos que preparar y formar a nuestros policías, y recién estábamos discutiendo sobre, o sea, hablando sobre este tema, cómo hacerlo, para que estén preparados para garantizar el derecho a, a entender y ser entendido del niño. El, el derecho a un ambiente no hostil para hacer, la, para hacer la, la denuncia. Es solamente un ejemplo de muchas acciones que se pueden llevar adelante desde la necesidad de crear insumos que, que posibiliten no hablar solamente de, de lo feo, porque cuando ya ocurre lo feo, ni quiero hacer mención, pero créanme que estando en, en esta defensoría, en defensoría uno se ha enterado de lo mejor y de lo peor de la, de la condición eh, humana y que en realidad, digo esto, en vez de ser autorreferente no hay nada más importante que trabajar para mejorar la condición humana de, de los pueblos, de las ciudades eh, como en este caso de, de Sunchales eh, también un centro de atención en la víctima, abordaje multidisciplinario psicólogos, eh, psicólogos asistentes sociales, eh, abogadas, abogados eh, mirando el conflicto desde un lugar distinto no solamente de, desde la cuestión punitiva, tradicional de la víctima, sino cómo hacer para recomponer eso que ha sido dañado. Tiene un abordaje que es único y irrepetible frente a cada caso, porque cada víctima es única y distinta, y el daño que se le produjo es, es distinto. Y la forma de resolverlo es distinta. Eh, a veces pasa, por ejemplo, que, que las víctimas, producto de un trabajo, han querido lograr un cierre de la causa, un juicio abreviado porque querían terminar con el tema y esa era su voluntad, esa era su forma de sanar y quizá eso no era entendido por algunos colectivos que, que lo que querían era otra cosa y es entendible también pero en realidad este es un abordaje basado en, en, en volver a restaurar lo que ha sido eh, dañado lo que queremos eh, concretamente es renovar el compromiso con los vecinos y vecinas de, de Sunchales Quiero asumir el compromiso personal también de seguir cada una de las causas que entren al, al sistema informático de la Defensoría del, del Pueblo, como, como ocurre y como se trata de hacer en cada una de las localidades de la, de la, de la provincia de, de Santa Fe. Se hizo mucho, y eh, se viene haciendo y también se hizo en las gestiones anteriores, las gestiones de Lamberto, yo recuerdo muy especialmente, no recuerdo... Conozco por, por, por haber estado, por eh, estar en este momento en la gestión de, de Carlos Bermúdez, donde se crearon muchas de instituciones que hoy ponemos arriba de, de la mesa, pero que han sido pensadas en, en, otro, en otro momento. Eh, reconocer la mitad del vaso lleno, pero saber que todavía hay, hay mucho que hacer. Yo no tengo la, la, la menor duda que se sigue trabajando y lo, y lo, lo saben la gente que va a representar. Hacer la cara de la defensoría en la, en la ciudad de, de Sunchales, que si hacemos honor a ese compromiso, eh, vamos a estar dando respuestas a los, vecina, a los vecinos y vecinas de, de Sunchales. Porque así debe ser, porque hay que trabajar para, para garantizar esos derechos y los derechos y el, el mandatos que nos, nos imponen los legisladores al, al momento de, de sancionar la, las leyes. Pero además, porque como decía recién, esto tiene que ver con el sentido de trascendencia de la vida, de darnos cuenta que lo que importa es el otro, que tenemos que resolver pacíficamente los conflictos, que tenemos que mirarnos, encontrarnos y darnos cuenta que nunca nos salvamos solos. Así que con esa idea de fuerza queremos, reitero, renovar el compromiso con la ciudad de, de Sunchales de trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Y bueno, a continuación procederemos al corte de cinta para haber inaugurado este nuevo espacio, para, que, para lo cual convocamos al intendente municipal, Gonzalo Toselli, al defensor del pueblo, Jorge Gen, y al senador, Alcides Calvo. Nuestro aplauso se da por inaugurado este nuevo espacio de la Defensoría del Pueblo. y Los convocamos, antes de, de agradecer la presencia de cada uno de ustedes, los invitamos a recorrer las nuevas instalaciones. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días. voy a y grabar. Porque después me tenés que pasar ah, el... <risa> Ay, Es así, así y así No, pero quiero Hola, ¿cómo te va? No, yo no yo soy el mío dos días. No, es lo que es. No, es... O que tiempo? No, a Sí, sí, Yeah, I'm yeah.